Muy buenas. En este vídeo vamos a intentar comprender eh, cómo se Java las colecciones y las correspondencias y para ello lo vamos a hacer a través de una práctica de la asignatura de programación Orientada a objetos de las titulaciones de Ingeniería en Informática de la Universidad de Málaga. Cuando vamos a utilizar algunos de estos elementos es importante que tengamos claro lo que son los tipos genéricos, que es el elemento que aparece ...entre corchetes que lo que nos permite es poder sustituir con cualquier elemento... ...por ejemplo si estamos en una lista... El, el, ...el ángulo T quiere decir que T puede ser cualquier tipo... ...si podemos tener listas de cualquier tipo simplemente cambiando T... ...y también hay que saber que hay dos partes muy diferenciadas... ...una es las interfaces, que son es las que nos dicen... ...cuáles son los métodos que tienen que tener las clases... ...que implementen una lista o una cola o un conjunto y luego los métodos que la implementan. Por lo tanto, tanto esta imagen como siguiente, aquí podemos ver la relación entre las interfaces y las implementaciones específicas que tiene Java. Por ejemplo, el padre de todas las colecciones es Collection. De Collection heredan conjunto, cola y lista. Esas son interfaces. Es decir, no podemos hacer un new de una interfaz. Tenemos que hacer un new de una clase que implemente esa interfaz. Por lo tanto es importante esta imagen que se quede en la memoria o que la tengamos cerca para saber que cuando yo quiera hacer por ejemplo un conjunto yo podré declararlo como de tipo set para decir que es un conjunto, pero cuando vaya a reservarle memoria tendré que hacerle el new de alguna de las implementaciones específicas que tiene. Por ejemplo new has o new TreeSet vemos que la implementación de queue, de, de cola y de lista, una de las implementaciones sería linked list es decir, un linked list nos vale tanto para implementar una cola como para implementar una lista, también tendríamos Vector que implementa lista y un list que implementaría también una lista. Por lo tanto, yo puedo definir que mi clase C es de tipo list, por ejemplo, de string, para hacer una lista de string, pero cuando vaya a hacer la reserva de memoria, el new, no lo haré sobre list, sino lo haré sobre alguna de las clases que lo implementan. Linked list, vector o array list. Por otro lado, tenemos las correspondencias. Las correspondencias vienen con pares de valores. Uno de tipo K y otro de tipo V. Que se corresponden con el key value. Van a ser pares clave-valor. Dentro de esto, pues tenemos la interfaz map y implementaciones como hashmap o hashtable. La clásica tabla hash. Y por otro lado tenemos la interfaz map ordenado, que sería SortedMap, cuya implementación sería TreeMap. Reforzando el concepto, si yo quiero declarar una correspondencia ordenada, pues tendría que declararlo de tipo SortedMap, pero cuando fuera a reservar la memoria lo haría con el new TreeMap, que sería la implementación. Bueno, todo esto vamos a verlo muy claro con los ejemplos de la práctica. Vamos a pasar a ver el contenido de la práctica donde lo que vamos a representar va a ser el mundo donde tenemos una clase país, donde está la información de un país y tenemos el nombre, el continente y la altura. Todas las operaciones que vamos a hacer van a estar relacionadas con la altura y va a ser obtener eh, listados, por ejemplo, relacionados por países por altura, países por continente, países por lo inicial, media por continente, que todo esto va a tener como resultado alguna correspondencia, algún tipo de sorted map o alguna lista. Nos va a servir para entender muy bien los conceptos que hemos visto al principio del vídeo. Bueno, la clase nos dice que se va a crear una aplicación para manipular las alturas medias de la población de los distintos países del mundo. Para ello hay que definir esas dos clases, país y mundo, y en el paquete alturas. Todos los métodos que se piden se consideran públicos y todas las variables de distancia privadas. La clase país va a mantener la información de un país, el continente al que pertenece y la altura media de sus habitantes, y aquí nos dicen eh, los tipos que tienen que tener, tipo string nombre, string continente y doble altura. Hay que definir un constructor, los métodos getter, get continente, get nombre y get altura. Nos dice cómo tenemos que definir el, el equal, serán iguales si sus nombres son iguales, considerando las letras mayúsculas o minúsculas son diferentes. Y el país se considera mayor que otro si su nombre lo es alfabéticamente. Y la forma de representar, que será el equivalente a tu string, nos dicen que será país, continente, nombratura. Pues entonces vamos a pasar a Eclipse para empezar a codificar esta primera clase. Vamos a crear un proyecto Java. Mundo. Siguiente. Terminar no necesitamos un módulo y vamos a crear un paquete con el botón derecho nuevo paquete alturas y sí, vamos a crear la, la parte de información para la generación de la documentación aquí incluiríamos la información de la, del paquete para que se documente en el java.doc Y ahora vamos a crear nuestra clase país. Botón derecho, nueva clase, país, sus comentarios también, y terminar Vamos a empezar entonces en, en la clase país, esta clase es muy sencilla, vamos a hacerlo rápido, a poner los parámetros que nos piden. Nos pedían tres parámetros, el nombre, el continente y la altura, pues para cada uno de los elementos decimos eso, Medivate, string, nombre... De coma continente y la altura veamos el constructor Nos dicen un constructor que crea el país con los tres parámetros pero podemos utilizar la ayuda de, de código con source Generar constructor utilizando campos, seleccionamos los tres campos y generar. Decimos que nos omita la llamada super. Y ya tenemos nuestro constructor hecho con las dos cadenas y la altura. Para documentación, barra, asterisco, asterisco, enter. Y este es el constructor. Del país. Lo mismo hacemos aquí. Representa... Un país para la clase y continuamos. El siguiente método que nos piden los métodos getter get nombre, get continente y get altura. Pues también podemos generarlo con el botón derecho, source, generar getters get and Como los setters no nos hacen falta, pues solamente nos quedamos con los getter la altura, del continente, y el nombre, y generar. Aquí tendríamos los tres generados, que básicamente es devolvernos el, el atributo. Seguimos. Nos dicen que dos países son iguales si sus nombres son iguales, considerando que las letras mayúsculas y minúsculas son diferentes. La información de que sean diferentes o no, afecta en que la comparación que hagamos con el igual se haga con eh, comparando si ignore case o no ignore case vamos a ver cómo quedaría en este caso tengo que hacer el public boolean equals importante siempre decide object obj este código también puede generarse pero um, genera demasiada basurilla eh, lo que vamos a hacer va a ser un boolean para informar si son iguales y empezamos poniéndola falso y devolvemos el igual así no se nos olvida ponerlo al final entonces para ver el igual lo primero que vamos a hacer es mirar si el objeto es un país y si es un país voy a mirar si su nombre es igual al, que al del objeto actual ¿cómo lo haría? pues si objeto es instancia de país y además se cumple el qué pues que su nombre sea igual y aquí ponemos igual si no equal ignore case porque nos dicen que si las mayúsculas y las minúsculas se consideran diferentes si es igual a que al nombre del objeto pero yo no puedo hacer obj punto nombre porque obj eh, solo tendría accesible los atributos de la clase object por tanto tengo que hacer un casting y convertir obj a país eso lo haría poniendo, abro paréntesis, pero paréntesis, y aquí delante pondría país, también de paréntesis. A ver, entonces en este punto ya puedo decir punto, y así me ponen altura, continente, nombre punto, nombre. Así también todos los paréntesis, parece que sí. Entonces, en el caso en el que la instancia, el objeto fuera de tipo país y el nombre fuera igual que el nombre del objeto, pues pondría iguales a verdadero. Y con esto quedaría bastante simple nuestro equals. Ahora tenemos que hacer un hashcode que sea consecuente con este equals, es decir, cuando equals nos dé dos elementos iguales, el hashcode debe ser igual. Y vamos a hacerlo aquí abajo. Donde lo que devolveremos será el dis.nombre.hashcode. Y como lo que vamos a utilizar para comparar dos elementos es solamente el nombre, pues vamos a devolver el hashcode del string nombre. Y como no nos dice ni que sea minúscula ni mayúscula la parte de comparación, pues lo dejamos así. Con esto tendríamos el equal y el hashcode listo. Todos estos comentarios tenemos que completarlo. Y seguimos diciendo que un país se considera mayor que otro si su nombre lo es alfabéticamente. Es decir, con equals hemos resuelto la igualdad y lo que nos están diciendo es que implementemos el compareTo. ¿Cómo sería eso? Pues la definición, bueno, todos estos son override No se nos olvide. override de la clase object. Y también tenemos que hacer igual con el compareTo. Y vemos que eh, nos dice que hay un problema. Bueno, que si estamos implementando el compareTo, tendremos que decir que la clase implementa la comparación. Por lo tanto, para que esto funcione correctamente, tendríamos que irnos al principio y decir que, en la definición de la clase, y decir que la clase implementa Comparable. Implementa comparable de países. Entonces, ahora sí, que nos debería dejar que implementemos el compareTo sin sin problema. Veía ya lo único que nos está diciendo es que devolvamos un valor. ¿Qué valor va a devolver? Pues como nos dicen que es en función de la ordenación alfabética, pues simplemente devolvemos la comparación que haría eh, el string, porque estamos comparando por cadenas por el nombre. Entonces sería simplemente this.nombre punto nombre. y aquí no hay que hacer casting porque ya no están dando el resultado en el, el objeto que viene de tipo país perfecto, pues con esto tendríamos listo nuestra clase país complementando un poquito más la documentación volvemos al enunciado y vemos que nos dicen, nos falta un apartado que es cómo se representará el país poniendo país, abro paréntesis, nombre, continente y altura pues volvemos y lo que nos están diciendo ahí es que hagamos el toString. Pues override también. que está escribiéndose el método toString del padre. public String. ToString. Y entonces vamos a hacer un return De que. De la cadena país. Abro comillas. Más el nombre. Más comillas. Coma. Más comillas. Continente. Muy bien, y con esto devolveríamos el formato que nos pide. Lo ideal siempre es que hagamos alguna prueba, de forma progresiva para ver que todo va bien. Vamos a crear una, una prueba de país aquí en Source New Plus y esta nos la vamos a meter dentro del paquete. Vamos a poner el paquete por defecto y vamos a llamarle prueba, prueba país. Con que tengo un mail. Aquí tengo nuestra prueba país. Y hacemos muy rápido un país. De igual a new país Con el nombre. España, no sé cómo responderá España, Europa y el último parámetro altura media, vamos a poner 1,8. Vale. Nos dice que importemos país, toma encima de él, importar país de altura, ejecutores string, string, in. Ah, 1.8 Y vamos a mostrarlo por pantalla Is Out Control Espacio para que se complete Y ponemos P e. Control S F11 Y como vemos nos ejecuta como nosotros queremos País España Europa Perfecto Muy bien Bueno pues vamos a seguir Podemos hacer más pruebas Pero ahora las veremos con el con el mundo la siguiente clase que es la clase importante donde está la, la gracia del problema es la clase mundo que mantiene información de los países del mundo mediante una lista de países vamos a tener una lista como veis y volviendo al inicio la lista se define con list y list que es list es la interfaz entonces definimos con la interfaz pero cuando implementemos tendremos que usar alguna de las implementaciones de lista si nos venimos aquí a lo que veíamos antes tenemos que aquí estaba list y podrían ser implementaciones, por ejemplo, linked list o array list. Y tenemos también una siguiente transparencia donde hay un pequeño resumen de para cada uno de los elementos, si la interfaz es esta, cómo tendría que ser la implementación. Por ejemplo, si queremos, si aparece un set, pues podremos implementar con hash set o triset. Si tenemos un sorted set, pues la implementación puede ser triset. Con un queue, pues linked list. Con un list, pues linked list o vector o array list. Esta tabla también es una referencia eh, muy interesante. Entonces vamos a trabajar con list para la interfaz y por ejemplo vamos a utilizar el linked list, ¿vale? la lista enlazada. Vamos a ver que la parte de, de construir también es un poco especial porque nos dice que hay un constructor privado que recibe como parámetro una lista de países y la almacena. Y tenemos una operación de consulta que, el país es que devuelve un, los países, la lista de países, y hay una clase estática, perdón, un método estático que es un método de clase que se llama crear desde un fichero que va a recibir el nombre del fichero y va a lanzar una excepción si el fichero no lo encuentra. Y lo que va a hacer va a ser leer los países del fichero cuyo nombre se recibe como argumento. Y devuelve un objeto mundo con los países leídos. Es decir, vamos a leer del fichero y vamos a ir leyendo los distintos países para eh, llamar al constructor interno. Vamos a ver cómo conseguimos enganchar esta parte de métodos estáticos con, con privado. Bueno, cuando, cuando lleguemos aquí será cuando empecemos ya a jugar con la parte interesante que es toda la, la parte de devolver mapas, devolver correspondencias. Por ejemplo, dice si presenta en consola, que recibe una correspondencia y la muestra, muestra el resultado en la pantalla, de, con los tipos K y V y aquí tenemos los distintos tipos de de generación de esas correspondencias que serán las que se pasen al presentar en consola como por ejemplo el número de países por continente vamos a tener un string con el nombre del país y un integer pero un string con el nombre del continente y un integer con el número de países van a ser los pares que vamos a ir obteniendo bueno, pues vamos a empezar con la primera parte que, que no es poca vamos a empezar con el constructor privado suponiendo que nos dan un constructor privado con la lista de países y, y almacenarlo ¿Cómo nos quedaría eso? Entonces tenemos que crear nuestra clase mundo, botón derecho, new, class, le vamos a llamar mundo, dentro del paquete de alturas, generar comentario y fin, y terminar. Bien, entonces me dice el enunciado que haga una. El atributo que tienes es una lista de países, pues pongo list país, y aquí países. Luego me dice, bueno, si LIS me da un fallo porque no está importado, pues simplemente importamos de Java Util. Hay que tener cuidado que no se nos importe de otro sitio, tenemos de Java Util. El constructor privado que teníamos va a ser, antes en ti, va a ser el privado mundo, que dice que recibe una lista de países, tipo país, y lo que hacemos es almacenarlo en nuestro atributo interno dis.países igual a países vamos a poner un comentario constructor privado y recibe listado de países y vamos a la parte que es un poquito más compleja el método siguiente es decían public. público tic mundo este método nos va a devolver un objeto de la clase mundo y creándolo desde un fichero ahora después veremos la parte de lanzar la excepción vamos a poner un return null Simplemente para que no dé fallo el código. Bien, pues para esto vamos a ver eh, el listado que tenemos en un fichero. El fichero que, no, que nos generan, que nos entregan. Con la plástica nos entregan un fichero. Vamos a ver la estructura que tiene. Vamos a cargarlo aquí en la, en la estructura. Te arrastro el fichero aquí la carpeta por defecto. más a decirle que me lo copie. Y tendría aquí mi fichero de alturas. Y como vemos, estos son... Oh, el fichero tiene 101, 100 países. 101 países. Y aparece con el formato el nombre del país, coma, el nombre del continente, coma, el nom, eh, la talla media. La altura media de las personas. Pues este será el fichero que tengamos que leer. Vamos entonces a a ver cómo lo hacemos. Nos vamos entonces a la clase Mundo y sabiendo que ese es el formato, vamos a copiarnos aquí el formato para tenerlo como referencia dentro del mundo. vale Ese sería el formato que vamos a recibir. Lo primero que tenemos que hacer va a ser crearnos una estructura donde guardemos esos datos. Y la estructura va a ser una lista de países. Entonces vamos a crear una lista de país. Le vamos a llamar Países fichero, igual, y esto es lo que decía al principio, no podemos hacer no podemos hacer un new list, new list de país. ¿por qué? Porque no se puede instanciar algo que no es una clase. ¿ves? No se puede instanciar la clase lista. ¿Por qué? Porque es una interfaz. Yo tendré que instanciar alguna de las implementaciones de esa clase lista como por ejemplo LinkedList, como es la primera vez que lo uso, me dice que la importe y con esto teníamos resuelto el, el listado, aquí va a ser el listado donde vayamos guardando todo lo que vamos a ir leyendo del fichero, entonces para cada país que vayamos leyendo vamos a crear una variable temporal que se llame país tmp y Cada línea la vamos a guardar también en una línea. Bien. Entonces, hay muchas formas de leer el fichero. Vamos a utilizar un escáner, que es una de las más sencillas. Voy a declarar mi escáner tipo sc new scanner y el fichero. El nombre del fichero es este el que me pasan aquí como file file. Entonces vamos a crear un new file porque escáner, si le pasáramos solamente el string, me estaría tratando directamente esa cadena lo que queremos no es que me trate la cadena con el nombre del fichero sino que me abra el fichero que está asociado entonces ponemos un file y con esto ¿qué estaríamos haciendo? pues cargarlo ahora pues igual como no lo hemos importado la clase scanner me dice que el importe de java útil y el y file también de caballo, pero entonces cuando ya me ha importado file se da cuenta que, que si tú importas un fichero te puede encontrar un, una excepción porque bueno, es muy probable que el fichero no esté o quede algún problema entonces me dice que no estamos manejando la excepción find not found exception entonces lo añadimos a la declaración y es justo como aparecía en el enunciado y aquí tendríamos la declaración de, de la excepción del fichero por lo tanto ya tenemos una puerta de entrada del fichero y ahora lo que vamos a hacer va a ser ir Leyendo línea a línea, cada línea va a tener este formato. Vamos a crear un país con lo que leamos de cada línea y lo vamos a añadir a esa lista. Vamos a ver cómo lo hacemos. Una vez que tenemos el, el escáner creado, vamos a entrar en un bucle white. Y los escáneres cómo funcionan es preguntándole si tienes algo, pues eh, luego lo leo. Y como vamos a ir leyendo línea a línea, vamos a preguntar si tiene alguna eh, nueva línea. ¿Tienes hasNextline? ¿Tienes alguna línea disponible para que yo pueda leer? Entonces, si la tiene, entra. Y lo que voy a hacer va a ser leerla. Y la voy a leer en esa línea que habíamos preparado, en ese string línea. Línea igual a sc.nextline. Y ya tendríamos en línea el qué. Pues algo como esto. Por lo tanto, ahora tenemos que trocearlo. ¿Cómo lo troceamos? Pues para trocearlo podemos utilizar, por ejemplo, split. Que split en string lo que hace es dividir un, un string en un array. Entonces vamos a usarlo. Es decir, nos vamos a crear aquí un... Nos va a hacer falta un array para los datos del país. Vamos a definirlo correctamente. Siempre tenemos que intentar definir todos los tipos al principio string datos país y vamos a decir que datos país sea igual a línea punto split donde el, el carácter de división sería la coma ¿Qué, ¿qué va a hacer esto? esto nos va a generar un array donde en la posición 0 aparecerá el nombre, en la posición 1 aparecerá el país y en la posición 2 aparecerá el, el tamaño medio. Eso suponiendo que todo vaya bien, Eso suponiendo que, que todo el fichero viniera de forma exacta. ¿Pero qué pasa? Pues que podría que no viniera correctamente. Por lo tanto, para evitar problemas, lo que vamos a hacer va a ser hacerlo dentro de un try. Vamos a decir, venga, intenta el qué. Bueno, justamente vamos a decirle que intente hacer esta división. Vamos a meter esto dentro del try. Intenta datos país igual a línea punto split. Y ahora vamos a ver si funciona. El país temporal que vamos a crear. Tmp igual a new país. Y vamos a intentar hacer datos país de cero. Que sería el nombre si todo ha ido bien. Datos país de 1 que sea el continente y el último que, como es un doble, pues tenemos que hacer una conversión. No, no vale que pusiéramos datos país de país de 2 porque eso es un string y tenemos que convertirlo para convertirlo, pues con doble punto parse doble y aquí pondríamos datos país de 2. y paréntesis y punto y coma. Muy bien. Estamos todavía dentro del try. Suponiendo que todo eso hubiese ido bien. Pues podríamos añadirlo a nuestra lista. Y si nos vamos a nuestra a lista. Vamos a repasar un poco. Cómo funcionan las listas. Y las distintas operaciones. Y para ello vamos a verlo en el javadoc. Vemos aquí en el javadoc. Vamos a buscar linked List. About LinkedList y nos lleva, nos dice bueno pues toda la información de, de LinkedList, de quién depende, a quién, quién implementa, todas las clases que implementa, la lista, etc. Y lo que queremos ver es cómo añadir un elemento a una lista. Aquí tenemos distintas opciones y una de ellas es Añadir E, que añade el elemento específico al final de la lista tenemos otras opciones añadir al principio añadir al final limpiar clonar preguntar si contiene un objeto pero bueno ahora mismo solo nos interesa la de añadir aquí tendremos si quisiéramos trabajar como si fuera una pila o, o con el pop o con el con el push como como lista fin da bastante juego con esta clase pero nosotros vamos a usarla como una lista simple entonces volvemos al código vamos a decirle añadir un elemento y la forma de añadirlo es como hemos visto países se en nuestra lista. Punto. Añadir país TMP. Bueno, pues si todo eso ha ido bien, pues se eh, guardará la lista y no habrá ningún problema. ¿Y si ha ido mal qué hacemos? Si ha ido mal, lo que nos dice el enunciado es que digamos que ha habido una línea incorrecta, pero que sigamos trabajando, es decir, que no bloqueemos el, el sistema. Entonces vamos a hacer un catch exception e eh, podemos y cogiendo excepción una a una pero en este caso no nos hace falta y simplemente is out control espacio y pondríamos línea incorrecta dos puntos y concatenamos la línea para poder mostrar la, la información y esto seguiría y al final que tendríamos que hacer pues como nos dicen que devolvamos un mundo ya tenemos una lista de países, que es lo que hay que pasarle al constructor de mundo. Vamos a crear un nuevo objeto mundo. Return new mundo con la lista que hemos creado, países fich. Es importante que cada paso que vayamos haciendo, vayamos probando, sobre todo cuando hay algo así complejo como esto, que estamos leyendo de un fichero. Entonces vamos a ver si funciona. Vamos a hacer una, una prueba pequeñita. una prueba mundo donde podemos ir viendo cosas como como que este constructor va bien terminar bien entonces va a ser muy muy sencillo porque lo único que vamos a hacer va a ser llamar a mundo mundo igual a mundo Punto, crear desde fichero y el nombre se llama alturas.txt nos está diciendo que, que hagamos un try o que lancemos la, una excepción o, por ejemplo hacer un try catch intentar hacer esto y si no que muestre el mensaje muy bien pues con esto vamos a mostrar el mundo por pantalla Piss out, control espacio, mundo. Y a ver qué tal funciona. Control F11. Y me da un fallo porque no encuentra el archivo. Esto es porque para que encuentre un archivo tiene que estar al nivel de la carpeta mundo. Si lo quisiéramos aquí dentro de source sería... src barra altura si lo ejecutamos control f11 ahora sí funcionaría bien bueno pues perfecto no ha funcionado lo que pasa es que no vemos el valor de alturas porque no hemos hecho un toString podríamos probar para verificarlo con la depuración hace una depuración muy rápida me paro en esta línea pulso f11 para depurar y aquí vamos a ir viendo Cómo se construye nuestro mundo en función de el fichero de alturas. Entraríamos dentro con, con F5. Entra, se crea la lista. Lo vamos viendo aquí a la derecha lo que tenemos por ahora: la lista países fich. Está vacía. Creamos el escáner Mira a ver si hay una línea. En línea guarda la primera. ¿Ve? Parece que se ha leído correctamente. Albania Europa 174. En país TMP se crean los valores y es correcto se ha creado la altura, continente y nombre correctamente y en países Fitch se añade este país como todo ha ido correcto no debería entrar en la excepción y vuelve en el while de forma que nuestro países Fitch pues ya tiene un país en la posición 0 con estos valores si le damos varias veces primero, segundo vemos que no está metiendo bien los países por ejemplo el 3, altura el nombre austral, es decir funciona correctamente cuando ya no queremos eh, seguir tanto paso a paso pues nos vamos a una posición y le pulso F8 para que llegue hasta, hasta ese punto y entonces vamos a ver qué es lo que hay guardado en países Fitch países Fiches tiene pues vemos aquí más de 100 elementos había 101 y es que la posición 100 está el último y por lo tanto parece que se ha leído correctamente. Bueno, pues ahora después haremos el toStringDemo. bueno, como funciona, ya nos quedamos tranquilos de que por lo menos la carga en el objeto se hace correctamente. El paso siguiente va a ser seguir analizando el enunciado. Crear desde fichero. El siguiente método sería el presenta en consola. Presenta en consola, va a recibir una correspondencia y va a mostrar su clave y valor asociado en, en una línea. Entonces vamos a ver por qué el procedimiento este es muy común en todos los en todas las correspondencias. Cuando yo quiero recorrer una correspondencia para mostrarla por pantalla, lo que hago es obtengo el conjunto de las claves y para cada una de esas claves voy mostrando su valor. Entonces tengo que hacer esa operación y cómo lo hago? Pues Vamos a verlo en el, en el código. Tendríamos que hacer ahora presenta en consola. Vamos a salir de, de la depuración aquí arriba a la derecha mismo modo Java y ahora vamos a empezar con este método que sería public static clave valor para indicar que son genéricos se pone ahí delante void presenta en consola map clave coma valor map Y este será nuestro método que no devuelve nada. Me dice que map no está implantado, importado. Lo importamos de Java útil y podemos empezar a recorrer. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es map, que será una aplicación, será un, cualquiera de las implementaciones para poder acceder a, a las claves. Tenemos Keyset. set me devuelve un conjunto con las claves que tiene. No, pues para ese conjunto ¿Qué necesito? Necesito poder recorrer los distintos elementos. Y para poder recorrerlo necesito un iterador. Entonces ese conjunto tiene un atributo que es el, el iterador que me va a dar un iterador que me permite recorrer los distintos elementos del conjunto. Pues esto vamos a asignárselo a un iterador. ¿De qué tipo el iterador hay que ponerle entre corchetes en cuál es la clase que estamos iterando? Pues qué es lo que me devuelve el map key set, ¿qué tipo es ese conjunto? Pues es de tipo clave, de tipo K, en este caso, ¿vale? Porque teníamos un Map de K y V, pues las claves son las K. Entonces vamos a hacer un iterador de tipo K, que ese K cuando se pone entre corchetes se instanciará luego pues, por, por algún elemento, por un string o por una clase país o por una clase mundo o por lo que sea. Entonces, iterador de K igual al iterador que me devuelve el key set. De nuevo, como es la primera vez que lo importo, tendría que importarlo de Java útil. Una vez que tengo mi iterador, pues los iteradores se recurren todos de la misma forma. Se ponen, mientras que tenga, igual que hacíamos antes, mientras que tenga un siguiente elemento, ¿qué hago? Pues voy a leerlo. Vamos a poner aquí una variable K. Vamos a llamarla elem. Y vamos a decir elem igual a it.next porque tendríamos en el m el valor actual y como me dicen presenta en consola los pares eh, nombre nombre valor vamos vamos a ver cómo lo mostraríamos pues haremos un system out donde pondremos el nombre de la clave más un espacio Vamos a poner un, un tabulador, un barra T. Y ahora pondríamos, y ahora cómo accedemos al, al map, a esa correspondencia, cómo accedo a un valor. Pues es hay un método que es el método get, que permite pasarle una clave y me devuelve el valor. Veis, pone object key y value. Todo esto no hay que sabérselo de memoria, hombre, hay que saber manejarlo. Y pondríamos la, la clave que sería el elemento, y ya está. Pero lo importante es que sepáis siempre buscar las opciones dentro de la API. Vamos a volver para la clase Map. Si estamos aquí en la documentación, si yo busco Map, dejaba útil, pues aquí tengo toda la definición de Map y aquí tengo todos los métodos. O sea, yo cuando necesitaré buscar algo, miraría uh, clear eh, contiene una clave si necesitará buscar si una clave la tiene o no y me devuelve un booleano si contiene un valor eh, el valor de una entrada y veis es la que, la que he utilizado getObjectKey que le paso una clave y me devuelve el valor asociado a esa clave y además me dice que me devolvería null si no tuviese, si no tuviese esa clave pero ¿por qué no me va a devolver null? pues porque... La clave que estoy consultando es una de las que me ha devuelto el K-set, que es este de aquí. Entonces claro es una, seguro que es una clave de las que están dentro. Por lo tanto volvemos, vamos a documentar un poquito esto. Importante la documentación para JavaDoc. Barra asterisco asterisco. Esto que hace presenta la consola, recibe una correspondencia y la muestra por pantalla. Allá con el formato clave, valor. Y este para es la clave. Clase de la clave. Clase de del valor. Y la correspondencia. Llegamos ya a un punto importante, que es una primera implementación. Nos dice el código ahora número de países por continentes. Vemos que aquí eh, nos, nos están dando en el enunciado la información de cómo tiene que ser y aquí abajo nos quedan con tres puntitos pues, un poco para que pensemos cuál podría ser la, la opción. Vamos a ver algunos, no todos, pero eh, la forma de, de pensar es, es similar entonces. Vamos a ver, por ejemplo, número de países por continente. ¿Qué es lo que ellos quiero tener? Y además si vemos como a la parte de abajo de la práctica Me dice que lo que tiene que salir sería algo así Sería África tiene 15 Asia 32 Euroasia 1 Europa 34 Es decir, lo que voy a hacer es una agrupación De dos pares ¿Cuál sería el K y el V? El K aquí es el continente Y el V es el número de países Entonces el K que va a ser? K va a ser un string Porque el, el nombre del continente es un string Y el, el V, el valor sería un número. Por lo tanto, ¿qué es eso? Pues eso es una correspondencia de un string con un número, donde string será el nombre del continente y el integer será el número de veces que aparece. Bueno, ¿cómo implementamos esto? Eh, algún dato más importante dice devuelve a la correspondencia ordenada por el orden natural que asocia cada continente con el número de países que contiene. Cuando es por el orden natural, si volvemos a los tipos que teníamos de, de correspondencia. Bueno, ya no lo estás diciendo aquí, que es un sorted map. Si yo tenía un map, los map podían implementarse o con un hash map, pero eso no estaban ordenados, es decir, la interfaz que ordenaba era la de sorted map y sería tree map casi la única solución que tendría. Bueno, en estos tipos básicos, luego si miráis en la documentación de Java, hay muchas más eh, clases, muchas más colecciones, pero bueno, estas son las principales. Entonces vamos a ver cómo implementaríamos esta, este método. Podemos copiar el, el texto. Entonces, como decía, lo que hagamos aquí va a ser muy parecido al resto de los métodos. SortedMap no está tampoco... Pues lo importo y listo. Y como me dice que tiene que devolver un, un valor, pues a, vamos a, a después poner el reto. Bien, lo primero, tendremos que definir un objeto de esa clase nueva, de esa clase sortedMap. Entonces, sortedMap de string integer. Y esta la vamos a llamar países por continente. Y vamos a crear un nuevo objeto. Un new. Entonces, ¿quiénes son las implementaciones que tiene SortedMap? para Esto es para lo que es muy importante esta tabla. Yo no puedo poner new SortedMap. Es lo mismo que me pasa con el set. Es TreeMap. Por lo tanto, si vuelvo. Si yo puse aquí new SortedMap. Me diría. Que no puedo porque es una interfaz. No puedo instanciar objetos de tipo solterma. Tendría que poner trima. Que ahora lo que me dice es que no está importado. Lo importamos y listo. Bueno, para que se calle aquello vamos a decirle return. Países por continente. Y ya no me está dando mensaje de error. Bien, vemos que el trimap desde las últimas versiones de Java, eh, bueno, todo, en general todas las colecciones y las correspondencias, no es necesario ponerle de qué estamos definiendo, pero eso sería lo mismo que si yo pusiese esto. ¿Vale? Si definiera que este trimap va a ser un trimap de string y de integra. Pero él ya lo coge de la definición de, de qué estamos haciendo a la izquierda. Por lo tanto, cualquiera de las dos opciones sería válida. Bueno, pues entonces ya tenemos nuestro objeto países por continente. Pues ahora solo me hace falta empezar a, a guardar cosas. ¿Cuál es la estrategia que tenemos? Pues yo tengo todos los países en una lista. Y como tengo todos los países en una lista, lo que voy a tener que hacer va a ser recorrer esa lista de países uno a uno. Y para cada uno de los países que mirar cuál es su continente. Y voy a añadir a la lista ese continente. Voy a incrementar el valor de países que tenga en uno. Entonces, ¿qué puede pasarme? Pues puede pasarme que ese continente no existiera. Por lo tanto, lo, lo añado por primera vez con valor 1. O que si hiciese, entonces tendría que incrementarle en 1 el, el valor que tuviera. Vamos a ver cómo hacerlo. Por lo pronto, para recorrer esa lista de países, vamos, vamos a necesitar un, un iterador. Un iterador de países. ¿De quién? Vamos a llamarle it. De mi lista de países, que es países, el atributo que tenemos, que es un list.iterator. Y con esto ya tengo que it es el iterador de países. Vamos a ir guardando eh, cada país de la iteración en una variable país. Y el valor que tenga en valor. Esta va a ser otra variable temporal que vamos a tener. Bueno, entonces vamos a ver cómo recorremos esto. Pues ya tengo mi iterador preparado. Pues como hemos hecho en el otro caso, while it.hastness.com. Como podéis ver, al principio cuando empezamos con los bucles, empezamos con el, con el while, while for i, mientras que i sea menor o igual que cero y, y, y nos aprendemos el, el formato, el formato del for se aprende. Y al final cuando vamos a hacer un bucle eh, lo hacemos casi por, por defecto. Lo mismo nos pasa con los bucles while. Pues con los iteradores, como veis, todos los recorridos de iteradores son, son similares. La primera vez cuesta un poco trabajo, pero al final son todos iguales. Creo un iterador de la estructura y me va a dar el siguiente elemento. Entonces, pregunto si hay un elemento siguiente y lo voy a asignar. Como estoy recorriendo la lista de países, pues lo voy a asignar a mi variable país, el it next. Me va a dar el siguiente objeto. Ya tengo mi país, entonces, ¿cuál es la siguiente operación? La siguiente operación es mirar si... Este país, el nombre de este país, está en la lista de países por continente. Está en la estructura que estamos generando. ¿Cómo miro si está o no está? Pues intento con get, intento obtenerlo. Y si miramos lo que me hacía get, vamos a ponerlo aquí. Yo quiero que el valor... Y diríamos países... ...por continente... .get. Fijar lo que hace get. Get nos devuelve el valor asociado a esa clave o devuelve null si no está. Muy importante. nos devuelve null si no está. Entonces, yo directamente digo a países por continente get el nombre del país. get continente y en el nombre del continente. Ya no puedo acceder al país. Punto porque... No estoy en la clase país, estoy en la clase mundo. Por lo tanto, tengo que acceder al nombre del continente por el método get. Entonces, valor que va a tener. Y vamos a poner aquí una pequeña documentación. Valor tendrá el número de países. Países. Para ese continente. O valdrá null si no está el continente añadido entonces esa es la comparación que vamos a hacer ahora y vamos a ver si yo ahora digo si valor es null que quiere decir como he hecho en el comentario que no está el continente pues tendré que añadir a esa estructura a esta a este map, a esta aplicación tendrá que añadir un par nuevo que es el par, el continente con el valor 1 y eso como lo hago, pues pondría países por continente, en mi atributo perdón, que es mi variable países por continente punto y para añadir pares clave valor, es con, con put veis put que recibe un string y un value y el string cuál es el nombre del país, que es país.getContinente y el valor es 1, porque es la primera vez que se está añadiendo un país. ¿Qué otra cosa puede pasarme? Que valor no fuera nulo. Entonces, si valor no es nulo, lo que tengo que hacer es incrementar el valor para el continente. Entonces, ¿Cómo funciona el put? si Vamos a verlo en la, en la documentación, porque es importante. aquí el map y tenemos el método put dice asocia el valor específico a la clave y que puede pasarnos puede pasarnos que si la correspondencia está ya estaba hecha previamente el valor antiguo se sustituye por el valor especificado que es justo lo que lo que nosotros queremos hacer ahora ¿qué queremos hacer pues queremos hacer que si el continente tenía por ejemplo tres países pues ahora vamos a sobreescribir y vamos a meter el valor cuarto entonces diríamos, en otro caso, incremento el el valor, valor eh, aquí valdría ser el número de países que número de países del continente y diría países por continente. Países por continente, punto, put, país punto, get continente, es decir, no hay problema en que si el continente ya estaba, si ya estaba, y lo que voy a hacer va a ser sobreescribir lo que había antes, con get continente como valor. Y por último, devolvería el países por continente. Es decir, con esto estaríamos haciendo el, justamente lo que nos han dicho, vamos a repasarlo, sería recorrer la lista de países con un iterador y ahora para cada país que voy a ir haciendo, voy a ir mirando si el continente de ese país está guardado en la, en la lista de correspondencia de continente y número de países si no está, lo añado y si está, lo que hago es, como he consultado su el número de países que había, pues incremento en uno con el país actual y lo añado aquí bueno, pues esto requiere una una prueba para poder continuar pues vámonos a, a, a nuestras pruebas y a ver qué, qué pasa entonces volveríamos a nuestro archivo prueba en mundo que solamente hacía antes de mostrar por pantalla a ver si sigue funcionando bien y entonces vamos a escribir nuestra nuestro nuevo código es decir ya tenemos nuestro mundo queremos llamar a mundo punto presenta en consola el que el método que hemos llamado se llama mundo punto número de países por continente y punto y coma y ya está es tan sencillo como esto es decir solamente mira aquí hemos hecho nuestro nuestra clase mundo que va a devolver los pares k y v que es lo que recibe presenta en consola y vamos a ver si funciona y parece que sí, parece que el resultado que nos da, vamos a compararlo con, con el resultado de la práctica dice África 15, Asia 32 desplazamos aquí abajo y vemos que, que sí, África 15, Asia 32, Europa 1, Europa 34 entonces parece que, que va funcionando y que va saliendo lo que, lo que queremos hacer bueno, así podríamos seguir haciendo todos los métodos, no voy a resolverlos todos Así que da un poco de gracia con los otros métodos para que podáis completarlo. Pero sí alguno de, de estos para que podáis ver cómo cómo se sacaría la información de estos tres puntitos, aunque ya antes lo he comentado. Si queremos sacar los países por continente que me dice devuelve una correspondencia ordenada, una correspondencia es un map por el orden natural en, el, en la que cada continente asocia con un conjunto de países que contiene ordenados también por el orden natural. Miramos el, el resultado que saldría para hacernos una idea de lo que se pide y sería esto, países por continente tendríamos que devolver una lista de los continentes ordenados alfabéticamente y de los países pues también ordenados alfabéticamente pues vamos a ver cómo, cómo generaríamos. primero, cómo va a ser mi mi correspondencia que es el elemento importante para cada uno de los elementos, pues vemos que aparece por un lado el nombre del país y lo que aparece a la derecha que es es una lista de países. Entonces ese va a ser lo que tiene que devolverme la estructura. Va a ser esa, esa correspondencia donde tengo pares. Donde tengo un string y un lista de países. Pues vamos a implementarlo a ver cómo nos quedaría. Este método de países por continente. Bien, entonces con pues lo que hemos dicho... Tendríamos un método public que devuelve un sorted map, donde por un lado tiene un string que va a ser el nombre del continente y luego va a tener un parámetro que va a ser una lista. ¿Una lista de qué? Una lista de países. Es pues una lista de países. Y así sería como tendríamos que definir la cabecera. Y esto se va a llamar países por continente. donde vamos a crear nuestra lista fijaros que va a ser muy similar a lo que hacíamos antes en la forma de los, los elementos básicos el iterador porque al final en todos los casos vamos a tener que responder que recorrer la lista entonces vamos a crear un objeto de la clase sortes vamos a llamarle también países por continente No hay problema con que sea igual que la clase ¿Y esto que va a ser? Pues un sorted map. Habíamos dicho que la única clase que teníamos para posible implementación de sorted map era trimap. Pues entonces implementamos un trimap. New, trimap. Aquí podíamos poner todo lo que hay entre los corchetes o simplemente los corchetes de así New trimap. Y, y con esto ya tendríamos la variable país por continente que bueno, podemos devolverla return por continente que por ahora me devolverá una estructura vacía paso a seguir, igual que hemos hecho antes vamos a crear nuestro iterador podríamos casi copiarlo, pero bueno, escribirlo iterador de país it igual a países punto iterador punto y coma mi país para un elemento temporal ahora la consulta lo que vamos a ir guardando como elemento temporal va a ser eh, la lista de países Y la cadena que vamos a necesitar también para esta pareja. Tenemos una un lista de países, que es lista de países, y un string que es el continente. Pues empezamos nuestro recorrido por el iterador Mientras que tenga algo, ¿qué hago? asigno el valor al país y ahora como lo que yo quiero tener es estos dos valores el continente y el a países pues voy a añadir el continente para no estar todo el rato haciendo la consulta país.getContinente y la lista de países vamos a intentar decir esto es exactamente igual que hacíamos antes aquí con el valor a, a países por continente antes le consultamos y me devolvía un valor que en ese caso era un contador pero en lugar de ser un contador va a ser una lista entonces esto podrá ser, es decir, si yo hago esa misma operación para lista países que es lo que me devolvería en este caso, lista países igual a países por continente Punto, es decir, esa variable países por continente punto get y la clave es continente entonces lista países que podrá ser, podrá ser nulo con lo que querrá decir que nunca ha entrado a, nunca se ha insertado ese continente Pues entonces diríamos if, lista países es igual a nulo ¿Y si es nulo qué hago? Pues es muy sencillo, lo añado. Entonces para añadirlo diría lista países, igual a new linked list, es decir, que voy a añadir la lista a esta, esta lista, como no existe tengo que crearla y como no puedo crear un new list por todo lo que hemos visto antes porque el list es solamente una interfaz, pues creo un linked list de países esto me va a crear una lista vacía ahora hay aquí una eh, operación que es muy interesante y es vamos a añadir a países por continente en los pares clave valor que son continente Coma, lista países y alguien podrá decir pero vamos a ver has creado la lista y la lista está vacía entonces no han metido el país actual pero si miramos en el caso del del else en el caso del else también tengo la lista y tengo que añadir el país actual es decir en los dos casos tengo es decir supongamos el caso correcto que era que ya existiera si ya existía en lista países tiene la lista con todos los otros países pero no ha añadido el actual en el caso en el que no existiera, lo estoy creando aquí esa lista y tampoco estoy añadiendo la actual. Entonces yo con este if me podría servir solamente para ver si no existe y para ambos casos podría hacer un lista. Países .añadir país. Y esto por qué puedo hacerlo? Esto puedo hacerlo porque es muy importante todo lo que manejamos con los objetos son referencias. Entonces hemos metido dentro de nuestra lista la lista de países, ya sea la lista vacía o la otra. La operación de GET me ha dado un acceso al eh, objeto al objeto lista y si yo modifico fuera el objeto lista añadiendo aquí un país, también se está modificando dentro de la estructura. Por lo tanto, con esto debería eh, funcionar la aplicación. Vamos a probarlo a ver si... Si sí funciona, y vamos a añadir este países por continente a nuestra prueba. Salimos aquí y añadir países por continente. Vale, lo ejecutamos y a ver qué tal. Bueno, pues vemos que parece que sí que hemos tenido suerte. Y esto es lo que salía antes. Y esto es el, lo que hemos sacado ahora. África eh, y aquí aparecerían todos los elementos en la lista. Asia, Europa y correcto. Y, ve, y si comprobamos, veríamos que coincide con la, lo que viene en el enunciado Bueno, solo nos ha quedado un detallito para qué que es esto. Es decir, el, el toString que teníamos era un poco feo. Vamos a intentar hacerlo, hacerlo bien bueno, no es que bien, es que no lo habíamos hecho entonces vamos a hacer aquí el toString ya sabemos que si no lo definimos el que se utiliza es el toString de la clase Object entonces vamos a poner aquí string toString ¿Y qué vamos a hacer? Pues simplemente va a ser recorrer la lista, recorrer la lista de, de los países, que es lo que tenemos como atributo. Pero bueno, Podemos hacerlo de muchas formas. Vamos a jugar, por ejemplo, con el Stream Builder. New Stream Builder. Por esto no nos lo piden en el enunciado, solo nos sirve para que podamos jugar con, con el return Res. Para poder visualizar que los datos se han guardado correctamente. Res.toString. Y ahora vamos a ir eh, generando el, el res. como Bueno, pues de nuevo con, con un iterador que me recorra la, la lista de países. Interator. País. y un 3.appen, es con lo que vamos añadiendo dos distintos países y ¿no? podemos poner algún separador, bueno, a ver qué tal sale así si ejecutamos de nuevo la prueba bueno, pues vemos que ya sí nos sale la, la lista de países Podíamos ponerlo más bonito, separando lo mejor con coma una última modificación a mundo Comillas Espacio como espacio y si ejecutamos la prueba, bueno, pues ya tenemos nuestro otro string que queda un poquito más decente que ese object que salía por defecto. Bueno, pues como veis es muy divertido esto y ahí quedan un montón de, de métodos para que podáis seguir jugando y probar que, que funciona todo correctamente. Pues espero que os haya gustado y si es así que os suscribáis al canal. Un abrazo y hasta pronto.